Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches Hoy una vez más estamos transmitiendo Ya los extrañaba, no había transmitido en todo el día Pero bueno, ya estamos aquí Así que, pues saludos eh, Vamos eh, Dios los bendiga Que el que Gao, el gran arquitecto del universo Esté con ustedes Y Que la buena energía llegue a sus hogares que los corazones estén llenos de amor paz y bondad que tratemos de hacer una buena vida en nuestras vidas que lleguen chispitas de luz alegría en nuestros corazones y nuestro amor siempre esté ahí presente para que nunca olvidemos que somos seres humanos sintientes y sobre todo más que sintientes, somos personas Así que, excelente día El día de hoy tenemos un tema bastante, pues, complejo Se llama Derecho de Luto de los Trabajadores ¿Qué es el Derecho de Luto? Bueno, pues el Derecho de Luto, esos 3, 4 días que te dan Cuando te encuentras trabajando en alguna empresa Y que tú dices, ay, qué buen patrón me dio tres, cuatro días para estar de luto cuando falleció mi familiar. Llámese padre, llámese hermanos llámese madre. Pues no, señores. Les comento que este derecho de luto está en las leyes. Eh, principalmente en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo. Donde, pues evidentemente, pues ahí aparece nuestro derecho de luto. Y son días pagados, así que los tra los Empleadores no no pueden este decirse que, que pues que se vaya y ya no le van a pagar los días así que mucho ojo mucho ojo y no se deje y también pues parte de, de las prácticas de los empleadores es que pues te dicen no vas porque ya no lo vas a revivir bueno pues déjenme informarles que ese no vas más allá de que vayas es parte de un maltrato de maltrato psicológico también parte de discriminación y pues creo que de ese tipo de jefes o personas no deberíamos tener en las empresas eh, por ahí pues creo yo que esa frase en específico es parte de una empresa que mejor no digo nada porque el cabecita de algodón se va a enojar <risa> entonces este pues bueno a mí me gusta mucho así las cosas como son entonces le comento, a grandes rasgos el derecho de luto está constituido o está fijado en diferentes leyes, entre ellas la constitución y tienen que darles el derecho de ir a su ceremonia luctuosa. Los días empiezan a partir de que pues se muere la persona o el familiar o más bien en que se enteran para que empiece lo que diríamos en, en ritos. Eh, católicos, o lo que sería en otros ritos, la parte de la velación, ¿no? hasta el entierro, que son tres o cuatro días, cuatro días me parece. Entonces está todo, todo está en la ley. Y bueno, no se deje mucho ojo, no se deje, por favor. Eh, recuerde que siempre, mente sana, cuerpo sano, corazón sano, y siempre tenemos el derecho a pedir nuestras eh, sobre todo para ser un buen trabajador o para rendir más en una empresa siempre debemos tener presente nuestra parte pues sentimental pues estamos de acuerdo que algunas enfermedades o algunas otras cuestiones son psicosomáticas, que, pues literalmente pues vienen de aquí y creo que son la mayoría y pues tenemos que ser bien con nosotros y en paz, las enfermedades nerviosas no podemos Estar todo el tiempo en el trabajo con una enfermedad nerviosa. Porque evidentemente pues. Las empresas no somos capital. De trabajo para las empresas. Y a grandes rasgos ese es el tema. No les voy a decir un más. Si ustedes quieren saber más acerca de este derecho. Para los trabajadores de cualquier empresa. Y de esa frasecita. Tonta. Que creen que ahora con la nueva modernidad de trabajadores. Nos creen robots. Y que evidentemente no van a. Es, de, pues, nos creen robot y no nos quieren hacer valer nuestros derechos pues no se deje no se deje, o sea usted exija sus derechos evidentemente en esos momentos de dolor, muchas veces mmm, tenemos al patrón encima de te voy a quitar el trabajo te voy a descontar, necesitamos el dinero para el sepelio la cremación o nuestros eh, las, las cuestiones de las pompas fúnebres, pero también tenemos el derecho de despedirnos de nuestros familiares sobre todo viva viva la vida no trabaje para vivir o al revés no viva para trabajar solamente trabaje para vivir coma lo necesario cuídese pero siempre recuerde mantener mantener la unión de la familia siempre mantener Siempre mantener el corazón brillando por el amor de la familia. Siempre. Nunca se aleje por cuestiones mundanas. Porque a este mundo no vivimos a ser esclavos, ni a ser obreros, ni a ser máquinas de producción. Ni nada por el estilo. Que si hay trabajos, sí. Que hay trabajos delicados, que hay 24 horas, sí. Pero también tenemos que acostumbrar a nuestra sociedad capitalista. Que no debemos estar todo el día ahí pegados. Todo el día ahí pegados porque no somos máquinas. Somos humanos y también nos desgastamos. Y las máquinas también se desgastan. Así que... Tenemos que aprender a respetarnos como humanos. A respetar nuestro cuerpo. Porque también eso se daña. Creo que es una parte importante de nuestras vidas. Que tenemos y que debemos hacer. Tener en cuenta. Y pues... Por el día de hoy, ha sido todo. Muchas gracias para la gente que estuvo aquí al pendiente. Les recomiendo, no le hagan caso a esa frasecita de... Ay, no vas a ir porque ya no lo vas a revivir. A ver si sí, cuando se muera su familiar... A ver si sí, es cierto, porque el patrón muy campante, ¿no? O sea, el señor sí puede ir a sus, a sus ceremonias de pompas fúnebres... Cuando se le muere su familiar o su papá. O quizás es un viejo amargado... Que literalmente no tiene ni idea ni qué... Que no conoce, na, ni, ni tan siquiera el derecho Ni tan siquiera es, eh, es al, no, no tiene ni, ni idea Que son los derechos humanos, ¿no? Porque por lo regular así nos encontramos Todavía en esta época Personas negreras que quieren tener Al trabajador obligado ahí a ser Este, esclavo literalmente de día y noche ¿No? Y luego sale por la frase Ay, pero es que por eso se te paga Pues sí, pero el, Pues sí, pero eso no quiere decir que Vendas tu, tu alma A que vendas tu alma al primer usurero que se te ponga enfrente, ¿no? además recuerda muy bien que la vida es solamente una y a veces tenemos fecha de caducidad para con nuestros familiares y los, y los alcanzamos todavía a saber que vamos a despedirnos de ellos pero hay mucha gente que esa fecha de caducidad no la sabe y cuando se da cuenta ya se fue, ya se fueron esas personas, así que tengan mucho cuidado con lo que hacen mucho mucho cuidado con lo que hacen mucho cuidado en abandonar sus cosas porque evidentemente buscando un futuro bueno para las personas que ustedes quieren no van a encontrar, la sociedad y las empresas no tienen más bien dicho el capital la cuestión monetaria no tienen corazón no tienen sentimientos y estamos de acuerdo que ni todo el oro del mundo ni todo el oro del mundo se los digo así vale o equiparable a una vida. Es equiparable a una vida, así que chicos pues más allá de que les digan trabajen, sí, sí trabajen porque necesitan trabajar, pero trabajen lo necesario. Y si sí, que si el trabajo es 24 horas, bueno, entonces que venga otra persona. Debe de tener la suficiente suficiente conciencia, suficiente conciencia para poder mantener una empresa a flote. Porque no somos máquinas. Ni tampoco me vayan a venir a decir... Es que... En la época del... Chinches bravas... Se mantenían los hombres trabajando las 24 horas. No, no es cierto chicos. No, no se equivoquen. Hemos olvidado nuestra vida humana... Y nuestros sentimientos con tal de tener... Literalmente entre comillas un poquito más de comodidad. Pero nos hemos perdido en el punto en que... Cada vez que un patrón quiere más... Con una sonrisita pues te dice... Ay bueno pues ya... Este viene el otro. Y el otro pues si se le muere el familiar aquí va a estar en la empresa, ¿no? Mejor no te contrato a ti, además que él me sale más barato. El problema es que no es que le salga más barato, el problema es que las cuestiones de los profesionales se va degradando y cada vez esa parte de el que literalmente quiso quedar de buenas con el patrón o la me botas, ahora literalmente cuando se le muere el familiar no va a ir a las pompas fúnebres o no va a ir a los, feste a los festejos fúnebres de nada y empieza a ponerse una situación compleja porque más allá del dolor que tenga en su corazón la desesperación de no poder hacer nada y se tiene que aguantarse ahí porque se vendió literalmente porque así aceptó las condiciones y aunque está prohibido en México es una práctica muy muy común muy común y no nada más de las empresas privadas, también de las empresas de gobierno y, y, se lo puedo, y se los puedo decir yo, porque yo lo viví, a mí me lo dijeron, y más allá de los casos que pudieran presentarse actualmente, es normal ya en ese, en ese tipo de empresas que se los digan. Así que pues igual si llegamos si tenemos un puesto de, de jefe o alguna cuestión así, tienden a tratar como humanos como quieren que los traten a ustedes. Porque si no, no vamos a llegar a nada. Hasta los propios esclavos tuvieron sus propios derechos. Y no eran esclavos para siempre. Tenían hasta un límite, hasta un tope para soportar. Recuerden, recuerden siempre tener tiempo para ustedes, para el corazón, para los sentimientos, para su familia, para lo sagrado de esta vida. De lo que literalmente conforma la sociedad una de las células principales más allá del individuo es la familia y no necesariamente se compone de papá, mamá, hijos también se compone de vecinos, se compone de amigos, se compone de compañeros porque muchas veces nosotros hacemos nuestra familia más en los trabajos nos las pasamos más horas en el trabajo que lo que le podemos dedicar a la familia y que lo que lo le podemos dedicar a nosotros así que literalmente el compañero que tenemos al lado si no nos llevamos bien con él nos puede literalmente clavar un cuchillo o nosotros le podemos clavar un cuchillo, ¿no? Y no falte la memotas, traicionero, que ni a su propia raza quiere, que igual traiciona, ¿no? Pero cuando le toca a la persona está chillando para que lo defiendan. Entonces tengan cuidado con eso. Y bueno, para las personas que me pidieron tocar este tema y que me hicieron la pregunta de cómo se trataba en el oído de Tud, como empresa, pues sí, es un derecho, es el derecho de luto a trabajadores y está fundamentado literalmente eh, también parte de los derechos pues religiosos pudiera decirse así de dentro de la parte jurídica dentro de la parte administrativa y para los que me preguntan cómo se maneja esto dentro de la fetud bueno pues se les dice precisamente eso siempre tienen que estar conscientes que nosotros tenemos una fecha de caducidad y que muchas veces no sabemos la fecha de caducidad de nuestros seres queridos y que no, te, no sabemos si lo vamos a aprovechar o no. Pero eso sí, siempre ponemos de, de frente nuestros trabajos. Cuando esta situación pasa es cuando nos topamos con pares. Cuando vemos que las cosas suceden de mal en peor. Entonces es cuando vemos que en definitiva no valió la pena tanto esfuerzo. Porque ahora, después de tanto esfuerzo, a lo mejor después de tanto pelearte con gente necia a cabeza de piedra. O piedra como dirían por ahí. Salta para atrás, porque no queda de otro. Retrógrados. Y hay saludos para algunos abogados que parece que no no hicieron su juramento hipocrático. O por lo menos no tienen escrúpulos. Y piensan que son de, de hule, que nunca les va a pasar nada. Así que, pues hay abogados que se venden con... Con cosas que no son tan buenas, ¿no? Y que tratan de perjudicar con tal de quedar bien con una empresa. Cuando la empresa no los va a respaldar cuando les dé. Así que tengan cuidado. Y si le, les comento, o sea, la, el oído de Tut les recomienda... Bueno, la fe Tut en específico les recomienda siempre... Tener una forma de comunicarse... Con el Creador y a su vez estar en paz con nuestros seres queridos que se van. De alguna forma el consuelo del corazón... Para demostrarle para con nuestros seres queridos. Ellos siempre nos escuchan, aunque ya se estén yendo. Y esa parte de que recogen sus pasos, sí es cierto, porque ven cómo se quedan. Y aún así, estando allá, muy probablemente nos están viendo. Y nos están, este, echando porras de, sí, síguele adelante, no te des por vencido. ¿Por qué? Porque allá, el infierno no está, no, no, el infierno no es. Allá no hay un mundo paralelo de infierno, ni hay un mundo paralelo del purgatorio. Aquí todo lo que se hace se paga. Todo lo que se hace se paga y todo lo bueno se regresa. Lo bueno y lo malo se regresa. No hay nada que, que tú no hagas que en este mundo no pagues. Porque en este mundo vienes a aprender. Y como por ahí dicen la ley del karma, la famosa ley del karma eso es. Así que tengan cuidado. Cuidado. Por la parte religiosa, pues bueno, evidentemente esas prácticas están súper, súper, súper, súper, con un no y un tachezote ahí. Y por la, ley, la parte jurídica, la parte de los abogados, la parte jurídica, en el, la parte en mis, precisamente es un derecho y es una cuestión humana de la persona que la ley protege. Y bueno, pues gracias por hacerme esta pregunta ahora vamos a cerrar este video y vamos a despedirnos porque creo que ya nos tardamos un poquito, si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario pues con mucho gusto aquí estamos para pues deshacer sus dudas para pues eh, de alguna forma ah, y, y sobre todo se me olvidaba comentarles, por la parte médica, como ya les he dicho hay enfermedades que que bueno, son psicosomáticas y son parte de lo que se refleja en nuestro cuerpo. Hasta el cáncer podría llegar a ser psicosomático, pero muchas enfermedades sí son físicas, ¿eh? Tampoco se vayan con la, con la idea, ¿eh? No se vayan a quedar ahí con, con personas estafadoras, nada por el estilo. Siempre vayan al médico y siempre vayan con un médico que tenga cédula profesional, que sea un profesional, que les diga cómo pueden tratarse sus enfermedades Inténtenle por todas las ramas, pero no suspendan sobre todo las cuestiones de la ciencia. La ciencia y la religión no están peleadas. Se pueden llevar muy bien, porque de hecho, la, la medicina surgió de las prácticas este, de las prácticas tradicionales de la famosa medicina natural. Claro, ya un poco, poco más simplificada y cosas así, pero a fin de cuentas, pues fue algo que se fue perfeccionando, algo que fue adquiriendo una forma, una técnica... Y estamos de acuerdo que los primeros médicos que existían, eh, más allá de ser brujos, eran chamanes y, y le, literalmente los sabios del pueblo, literalmente que se encargaban de la salud de... Y no había una escuela como... Bueno, sí había una escuela, les enseñaban les pasaban la, la, la sabiduría de generación en generación, pero no había una escuela que dijeran licenciado, licenciado en medicina, no, no lo había. Más sin embargo, pues también tuvimos los inicios de la medicina, que también eran los barberos o las barberías, ¿no? en su época, los dentistas, había ahí un, se fueron separando las ramas de la medicina, o sea, evidentemente, este, la ciencia y las cuestiones tradicionales, como ahora las escuelas, de, las escuelas de las parteras tradicionales que las certifican, evidentemente no están peleadas, simplemente que las prácticas se tienen que regular y tienen que haber un, un, un stand by, porque, pues para que esas prácticas realmente sean verdaderas y funcionen. Porque muchas veces había gente que nada más practicaba así y echaba a perder muchas cosas y tiraba vidas al, al, al, así literalmente pues casi que se volvían carniceros no este gente que no sabía ni cómo cómo actuar y literalmente en las comunidades pues eh, la gente se moría por las prácticas que, que tenían pero sin embargo ahora con estas escuelas de parteras, en estas escuelas de medicina tradicional que ya están certificadas este diferentes ramas, homeópatas, alópatas medicina natural este, algunas este, medicinas tradicionales que ya están certificadas, bueno ya cambia la cosa porque evidentemente ya hay conocimientos, y hay prácticas sobre lo que funciona y lo que no funciona y no todo es estandarizado y a alguna gente le va a funcionar una pastillita y al otro le va a func funcionar un té pero evidentemente no podemos dejar que que este no podemos dejar de lado la parte espiritual, la parte la ciencia, la parte de la religión. No podemos separarlas porque están unidas. Porque si nosotros estamos mal del corazón, eso... Hasta hay una enfermedad que se cree que viene precisamente de cuestiones sentimentales. Que se llama la enfermedad del corazón roto. Y, y ocasiona estragos en el cuerpo. Y ahí tenemos la famosa depresión, que es una de las tasas de mortalidad más altas. Y el estrés el estrés de la Ciudad de México, cuánta gente no enferma de la hipertensión y cuánta gente no se muere de infarto cuando le dan una noticia en el trabajo ¿no? literal, y eso es una enfermedad, actualmente es una enfermedad destratable sí, pero primero pues evidente, mucha gente, evidentemente más allá de tomarse su, su pastillita de Calmatex o de sus tranquilizantes cuando van con el médico también mucha gente se les recomienda terapias psicológicas psiquiátricas y religiosas espirituales la meditación el rezar un rosario y concentrarse en las oraciones es parte de la tranquilidad que debes de tener en tu casa el tener la calma y la paz para enfrentar los dolores de las pérdidas en tu familia es parte de tu salud porque si tú no lo enfrentas te enfermas de estrés, te, enferma, te enfermas de depresión y si tú no sobresales de eso. Pues todo el tiempo vas a estar ahí. O sea literalmente como las señoras de antes. No con su velo así negro. Y todo el tiempo con la cabeza echada y llorando. Y eso no es vida. Y más allá de que no sea vida. Estás desperdiciando el regalo más. Más caro. Y privilegiado que ha estado. La vida. Dios. El universo. El gran arquitecto del universo. Del mundo. O sea el que te dio la energía suprema. Y tu rayito de luz que donde debes de brillar en este mundo no lo estás no, o sea, se está opacando y eso no es lo que se, se busca y tanto esta parte se expresa de manera científica o de manera médica, también se expresa de manera emocional y de manera espiritual y también se expresa de manera jurídica. O sea, son tres, cuatro ramas juntas. Y eso es lo que aquí, literalmente, pues trata un poco, por eso les explico, los derechos, la justicia y los derechos se hicieron para proteger la vida y la integridad humana, en proteger al ser humano, al ente, a la persona, así que aprovechenlas, no se dejen, y tampoco se quieran pisar ahí, se dejen pisar por por gente ignorante que no tiene ni idea, y que pues estas prácticas se pueden llegar este más allá de de ser un avaro, grosero, y decirte que no vas a revivir a tu familiar, pues mira, yo no sé, pero hay mucha gente que cae en catalepsia y se muere y literalmente lo están velando y se, re, y se levanta, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza todavía de que más allá, dicen por ahí, más allá del sol, hay una vida y que nos están viendo. Y es la esperanza que nosotros perseguimos. Es la paz de saber que hay algo más allá, de saber que no lo hemos perdido, que no se ha ido esa persona. Es parte del luto que tenemos que vivir. La parte de, de, de hacernos que, que nos demos cuenta de lo que acaba de pasar. Y de no de repente no darnos cuenta que, que no podemos hacer nada. Entonces, recuerden siempre, siempre. Su derecho de luto está presente en las autoridades. Siempre. Eso es parte jurídica, de hecho, el luto de los trabajadores. <coughs> en la médica tenemos que cuidar nuestra salud para aquello del estrés, la depresión, la ansiedad, los traumas psicológicos y todo esto que se presenta con la pérdida de un familiar, la pérdida terrenal de un familiar. Y después tenemos la parte en el mismo plano y en, la misma, en el mismo nivel, tenemos también la parte espiritual, la parte religiosa. Así que, que da pie a todos estos procesos, la parte de... de literalmente afrontar y tener algunas terapias literal para poder tener el consuelo y no enfermarte tanto de estrés, de todo lo que literalmente sucede y no nada más como una pérdida este pues pues digamos mortuora ¿no? o sea, una pérdida de un ser humano cuando ya no está en este planeta, en este, en este plano terrenal también hay otros lutos pero eso ya más adelante eso es este cuestión de, de la parte de la tanatología que también es me parece que es parte de la, de la medicina entonces pónganse bien cuídense bien no anden haciendo cosas que no deben respétense, eduquense y si son jefes no sean tan negreros ni digan tonterías porque yo les puedo asegurar que dentro de todo ese cascadón tan duro como piedra que están ahí que parece que no entienden... Hay un corazonzote así bien grande... Que siente... Y que literalmente eso nada más es como... Su protección... Y que el día de mañana cuando ustedes... Estén en una situación igual... Este... Pues no les va a parecer ¿verdad? <risa> no les va a parecer que no... Que no dejen ir a vivir... Su luto... Que no los dejen ir a... A calmar su corazón a estar en paz en el espíritu y a despedirse de sus familiares y pues bueno recuerden que todo lo que sube algún día tiene que bajar y todo lo que baja algún día tiene que subir y es la ley de la vida la energía no se... la energía de lo cual estamos constituidos no se destruye, solo se transforma ok, recuerden y que a pesar de que aquí sentimos como que nos tocamos realmente la física cuántica dice que no Así que si nuestros familiares ya no lo podemos tocar, lo podemos sentir en la parte religiosa, lo podemos sentir hacia la distancia. Siempre vivirán en nuestro corazón, siempre estarán en nuestro recuerdo y sobre todo siempre estarán siempre tendremos una muy buena energía por parte de ellos que nos habrán dejado en este mundo como la enseñanza de las buenas acciones que ellos llevaron. Que recuerden los tres o cuatro planos principales para sus derechos, por parte del derecho jurídico del derecho de luto, por parte de la medicina, el estrés, la ansiedad y la depresión, cuídense de eso y por parte de la religión, estar en paz de manera espiritual estar en paz de manera sentimental así que pues bueno nos vemos, ya me tardé demasiado con ustedes, pero bueno, nos vemos, cuídense Dios los bendiga y adelante sigamos caminando en este mundo que tenemos muchas cosas que aprender y tenemos que caminar este mundo hasta que lleguemos y estemos en paz con nosotros mismos y nos despidamos sonriendo porque vamos a saber y estar bien y entender que hemos dejado una semillita y no precisamente un hijo sino podemos haber dejado alguna figura en un museo algún libro que escribimos alguna enseñanza, algún familiar donde pudo haber, o algún ser querido, algún vecino, alguna persona donde pudieron salir adelante. Donde pudimos hacerle un bien. Así que Dios los bendiga. y El saludo de la rama judeocristiana Los llene y colme de bendiciones. La energía positiva esté con ustedes. Hoy. Sea un día lleno de milagros. Y esperanza para todos. Y sobre todo. Sobre todo. No se olviden. Que todos. Todos tenemos un corazón. Un corazón. Bien grande con el que podemos amar. Y nos amamos a nosotros mismos, no nos hagamos daño. Nuestro Padre Dios y nuestra Madre, o nuestro Ente Creador, nuestra familia, no quiere que nos estemos dañando. No hagan cosas que los puedan dañar. Recen, oren, mediten, canten, hablen con su espiritualidad. Vayan a un médico y asesórense con un abogado para que todo esté bien en sus vidas. Amor, paz y bendición para todos, buenas vibras y el día de hoy espero haya sido un gran día, lleno de milagros y si no mañana lo será. Pero estaremos, presentes aquí estaremos juntos desde allá de donde están, tendrán un pedacito un pedacito de mi corazón, un pedacito de de este cariño que le tengo a este oído de Tut cuando lo fundé hace muchos años. Y un pedacito de la, de la parte del corazón de la familia Tut y sobre todo un pedacito de la fe de Tut. Así que adiós, nos vemos y muchas gracias. Hasta luego y disculpen la demora de este video. Adiós, adiós, adiós.